Hola que tal amigos y amigas aquí está su amigo Seryu y vamos a estar disfrutando de este gameplay de Ghost of Tsushima Sí, por fin llegó el juego ya hace como una semana hice un video hablando más o menos de que iba a tratar la historia Y qué se sabía hasta el momento pero ya ahora tenemos el juego aquí y yo me conseguí una capturadora para poder grabar este gameplay y compartirlo con ustedes Así que vamos a empezar Aquí vemos unas banderitas ondeando, aquí nada más tengo que escoger... Ya escogí el brillo, vamos a escoger los parlantes integrados de la TV. En cuanto a dificultad, creo que me voy a ir por la dificultad media, ya que, bueno, vamos a ver, difícil para jugadores que no temen la muerte y que son lo suficientemente valientes para enfrentar el reto máximo. Y fácil, no, no, no, tampoco así. Vamos a irnos por la dificultad media. Sí, en este caso yo quería jugar con los diálogos en japonés pero me dicen que el lipsting o la sincronización de labios está es con, eh, organizada con eh, la grabación en inglés lo cual no, no me va a terminar convenciendo mucho así que ya que lo vamos a ver doblado y vamos a aprovecharlo en español latinoamericano con subtítulos en español latinoamericano ¿está bien? ¿Por qué esto? ¿Por qué subtítulos? Porque probablemente alguien de la audiencia no escuche muy bien O tenga algún problema, o yo mismo me pierde de algo Así que vamos a ponerle los subtítulos Para ir todos a, al hilo de la historia, ¿ok? Así que aquí nos vamos, y empezamos En las escenas de cinemáticas voy a tratar de comentar lo menos posible Tsushima, Japón El imperio mongol invade nuestro hogar. Son brutales. Implacables. Imparables. Somos 80 samuráis contra un ejército. Luchamos para frenar la invasión. Hoy, Muero por mi pueblo. Hay miles de invasores. Enfrentaremos la muerte. Defenderemos nuestro hogar. <risa> Tradición. Coraje. Honor. Son nuestra esencia. ¡Somos los guerreros de Tsushima! ¡Somos Samurai! Oh, qué bueno, esto se está poniendo bueno, señora Dachi. Ve y quiebra su espíritu. Aquí va nuestro guerrero valiente, va solo. Uy, qué bueno, hay que tener bastante voluntad para ir directamente al enemigo. Vemos que son flotas y flotas y ellos son solo 80 samuráis. Y mandan a uno valientemente a dar un mensaje, me imagino. Invasores, que su mejor guerrero Nada, me era. Oh. oh, meterse en la boca del lobo, amigo. No creo que sea muy buena idea. Soy Harunobu Adachi Descendiente del legendario Yoshinobu Adachi oh. Oh. Oh. Me quedé sin palabras Es que Samuráis Cobardes sin honor no merecen piedad. Este tipo no se anda en varas, él va directamente al, al grano. Uy, ya, ya tengo el control. Vamos a ver. Ok, stick izquierdo, muevo el caballo. Stick derecho, muevo la cámara. Uf, uf, Ok, con cuadro parece que puedo dar espadazos Vamos a ir volándoles aquí. Uy, ¿qué pasa? Tengolo también. Vamos... ¡Uy, uy, uy! ¡Caballito, no! Ah, no sé si tenía que esquivarlo. ¡Ay, ah, mi pobre caballo! Ah, ¡Bien! Miren cómo salpica la salsa en la pantalla. necesito aquí! ¡Qué buenos gráficos! Sigamos presionando, señor Sakai, aunque nos cueste la vida. Como ordene, okay, señor, Shimura. señor Shimura. Señor Shimura señor Sakai. Hombres, debemos perseguir al líder okay. Síganme todos. Más cerdos mongoles Por Tsushima! siente el filo de mi espada. Esto es como Batman Arkham, una cosa así. Ah, algo tipo Shadow Mortal también Aquí voy spameando cuadros, eso es lo único que estoy haciendo ¿Para qué le doy al bote, amigo? ¿Eh? ¿Por qué no escogí difícil? <risa> bueno, no es tan rápido, de hecho Los movimientos no son así super, super veloces, no Pero se disfruta Ok, vamos, no me huyan Que aquí los voy a eh, derrotar Uy, uy, uy Eso se vio feo Eso no me gustó eso como, Uy, uy, uy, por la espalda no, amigo Eso no es de valientes Eso no Ven, este fue el que me atacó Bien, bien uy. Oy. ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde están mis aliados? Oh. ¡Oh! Suave, suave, un momento ¡Oh! ¡Ay! También cayeron los míos Solo quedamos oh. nosotros Solo hay un destino para nosotros ¡Encontrar al líder mongol! ¡Y matarlo! ¡Lucharé a tu lado hasta el fin! No sé! ¡Qué bueno está el doblaje! Me gusta, me gustan las voces. Eh, fue una buena elección, el doblaje latino muy bien. Me imagino que en otros idiomas va a estar bien también. Ay, el líder mongol. Estoy listo, tío. Tío. ¡POR Tsushima. Ay Esto no va a terminar bien. Flecha en la espalda y todo. No, no, no, no. no, Esto no tiene buena pinta. Ah, tío. No, no me digan que este es otro... ¿Vamos a ver una escena estilo de Last of Us 2? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a ver algo... Bueno, no, ya no lo vio. Aquí va el tipo malo. El tipo que no se anda con nada. Si es de prenderle... De, de hacer una fogata la hace No, no no lo piensa Miren qué buena katana Esta escena Soy Koto Primo de Koto Nieto de Genghis Genghis Khan Es un guerrero Eso se nota uh -huh. Entrenaste toda tu vida para esto Tú ganaste batallas Que otros hombres creían imposibles, ¿cierto? Ok Pero mientras tú afilabas tu espada Sabes cómo me preparaba yo Aprendía Aprendí tu idioma, tus tradiciones, tu credo, qué aldeas tomar y cuáles quemar. Entonces pregunto: Los tenía estudiados. Vas a rendirte. Los tenía estudiadísimos. Ay no quiero ver esto amigos y amigas Esto no ay. Me recordó tanto de la of Us 2 Bueno Es un juego de esto De esto es lo que va Así que Vamos a entrarle Vamos a ver Presiona X Y hay como un vientito. La rosa de Guadalupe. Es la rosa de Guadalupe. Solo falta una lucecita ahí. Ok, estamos vivos. Estamos vivos. talla negra suspenso de momento los gráficos me están gustando muchísimo es que se ve muy bien muy muy muy bien ok, okay. parece que alguien lo curó ¿eh? el sudor o sea la piel y esto que es una play PlayStation Slim, ¿verdad? No estoy jugando en una Pro, ni mucho menos. No sé cómo... ¿Cómo llegué aquí? No tengo idea cómo llegué acá. Oh, no puedo correr. Esperen, esperen. ¿No hay algo aquí? ¿No dejen nada botado, ¿Alguna arma? Ah. Los suministros. Ok. No hay como una visión de detective o algo así por el estilo. Alguien se esforzó por mantenerme con vida. Debo seguir adelante. Ok. Alguien se preocupó por nosotros. Y estoy seguro que ese alguien se preocupa más por él que ella por ti, así que vamos a seguir. Ah Alguien me salvó y me escondió aquí. Quizás tenga mi espada. Ok. Busca la katana. Busca tu katana. No hagas sonar la alarma. Uy, sigilo. Ok. Paso por aquí atrás. Aquí. Investigamos las huellas. Vamos suavecito, despacito. y entramos. Ok. Bueno, las indicaciones de momento son ese circulito. Se... Alguien afiló su espada. ¿Un guerrero? Mi armadura. Ok. Rota. Pero peor es nada. Algo es algo, amigo. Ya tenemos armadura. Me gustaría que escucharan cómo está sonando mi PlayStation en este momento. Está que despega. Tengo una PlayStation Slim. Y ahí va, pero a más no poder. Oh, no, no, no, no, no. no. Adentro. Ahora. ¿Y sus heridas? ¿Puede correr? eso creo. ¿Dónde está mi espada? Aquí no. Yo me encargo de Oh no, no, no, no, no. Por favor, vaya. Yo creo que dejarla sola no es buena idea. Ay, no, no, no, no, no. Esto. Hay que, hay que intervenir. Ay, no. Aquí va a pasar algo feo. ¡Oh! ¡Oh! Es un cuerno, un cacho, de, no sé, de algún bicho. Wow. Quién eres? Wow. Soy una amigo, acabas de encontrar esposa. ¿Busca su espada? Sígame. ¿Cuánto tiempo pasó? El suficiente para que los mongoles conquistaran Medianza? ¡Wow! Esta mujer ya tiene todo mi respeto y admiración. Yuna. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. Mierda, abajo. Uy, uy, uy. sigamos por aquí vamos ahí pasito despacito Espere. ay qué feo no podemos ayudarla. pero puedo salvar al resto aquí vamos sigilosamente el señor Shimura también estaba en la batalla el olvídenlo Yuna, espera El señor Shimura es mi tío Ay, amigo Usted es Shin Sakai El sobrino del Jito Necesito saber Si sobrevivió Pues Eso creo Los mongoles lo aprisionaron ¿Dónde lo tienen? Al este, por la costa Hacia el castillo Kaneda No, Aspen Deben tenerlo ahí dentro, celebrando la victoria. Puedo tomarlos por sorpresa. Lo matarán o rescato al señor Shimura y enviamos a los mongoles hacia el mar. Ah. Puede contactar al shogun, pedir refuerzos. Escuche, yo no le salvé la vida para ver cómo la arroja la basura. ¿Por qué me salvaste? No podía dejarlo morir. ¿Qué? Necesito su ayuda. El señor Shimura puede ayudar a toda la isla. Y es mi única familia con vida. Estoy confundido. Vamos. ¿El, el, el señor Shimura es el tío, ¿no? Fue el que vimos que pasó lo que pasó. O nos engañaron. Algo aquí no, no me cuadra, está como raro. vamos ¿Eh? Ay, amigo mío, ay amigo mío. Hasta llegaste. Me Le pasé por medio de las piernas. Ok. Cuidado. Asaltantes, listos para la batalla. Están invadiendo la isla. Están invadiendo la isla. Matan a los tibis. por aquí. No queda más que seguirla y confiar nuestras vidas a esta chica valiente. Uy, uy, que me ven, que me ven. Vamos. Esperen que agarre una katana. Esto se va a poner fuerte. Uy, uy, uy, uy uy. Despejaron el camino. Si cruzamos, nos verán. Sí, no, no es no buena idea de exponerse. Esperé. El carro. Ahora. Vamos, vamos, vamos. Yo te sigo, yo te sigo. Vamos. Uy por los techos. ¿Cómo subió? Aquí... Oh, arriba. ok. Subes techos, hurgas en campos de batalla. Eres una ladrona. Cuando necesito algo, lo tomo. Como mi katana. La cambié por comida y medicamentos. ¿Qué? Tranquilo, buscaremos al que la compró, la recuperaremos. Bueno, bueno. Ella toma lo que quiere. Nos espera un viaje largo. Suministros. Todos los suministros que pueda. Es la casa de alguien. Y no va a regresar. Si sí, ya en estas circunstancias se perdió todo honor, no creo que el dueño o la dueña de este hogar vaya a volver de alguna manera. Así que vamos. Por aquí. El hombre al que le vendí su espada vive más allá. Toru, mierda. Lo encontraron. Debe estar aquí. Ah, oh, ahí está el tipo tirado. Caballero, usted tiene algo que me pertenece y dudo que le pueda reclamar. De aquí está. Sangetsu. Soy Jin Sakai, sobrino del Gran Señor. Ah, Shimura. ok, ves, si y era el... Y no soy ningún cobarde. ¡Tu enemigo no es rival para ti. Pero... Todavía te falta control. Solo practicaba. ¿Con el arma de tu padre? La espada del clan Sakai. ...salvó vidas y terminó guerras. ¿Quién te hizo esto? Nadie. Mira todo moreteado. Como que no es muy bueno para la pelea. Te enseñaré a defenderte. Yo sé pelear. Uh -huh. Para manejar la espada, primero debes controlar tus emociones. Ok. Puedo hacerlo, tío. Muéstrame. Ok, vamos. Qué bueno se ve todo. Yo les cuento que este juego gráficamente se las trae. Veamos lo que has practicado. Intenta golpearme. Sí, tío. Ok. Cuadrado. Golpe fuerte con triángulo. Mantener apretados en unas tocadas. ¡Ataca! ¡Estoy listo! Ah, ok. Golpe fuerte es triángulo. Ok. Bien hecho. Si hubieses peleado así, tu enemigo no te habría lastimado tan fácil. ¡No fue una pelea justa! Imagina que vuelve para terminar lo que empezó y que planea usar trucos sucios. ¿Cómo te defenderías? Atacaría primero. Le arrojaré tierra en los ojos y le romperé la nariz. Veamos si es tan grande con la boca llena de sangre. Una pequeña victoria. Conseguida, sobre Pero salvo amigo? Ante un enemigo taimado, un samurái debe ser mejor. Nunca rebajarse a su nivel, aunque sea tentador. Sí, tío. Ahora, debe superar mi defensa. Muéstrame que Jin Sakai es un guerrero de gran valor. Eh, Toca triángulo para atravesar la defensa. De aquí cuadro. Ok, eh, Triángulo, triángulo y aquí una vez superada cuadro. Muy bien, ya lo tenemos dominado. Triángulo. Basta, me rindo. Me dejaste ganar. Para nada. Si esa fuera una espada real estaría okay. muerto. ¿De verdad? Jamás te mentiría, Jim. Ahora cambiemos. Intenta bloquear mis ataques. Ahora sí me va a golpear. No va a ser fácil. Okay. Un buen bloqueo. L1. Buena forma. Ok. Estoy agotado. ¿Podemos descansar? Aún no terminamos. Ignora el dolor con determinación. Trabajo para sanar. Bien. Okay. Es como Horizon Zero Dawn. Bueno, en Horizon gracias. viva. Es hora de que aprendas a desviar. Creo. Espera a que yo me mueva. Cuando ataque, bloquea mi golpe. Buen uy, desvío. qué bueno. Uf. Debes desviar antes de que ataque. Bien. Uy, uy, uy. Bien. Debe practicar un poquito más eso. Pero vamos bien estás progresando. ¿Quieres un respiro? <risa> Para dejarme sin aliento se necesita más que un... Oh, oh, oh. Entonces, veamos cómo te defiendes de una lanza. A defenderse de una lanza. Esquiva mi lanza y luego haz un contraataque. Buenos reflejos. Uy, en la pura panza, amigo. Esa. Gran contragolpe. Soy vulnerable después de atacar. Uh -huh. Buen movimiento. Okay, me gusta, me gusta. Esquiva y después contraataca. Voy a bloquear los ataques directos. Círculo. Tienes un pequeño margen para atacar. Úsalo. Okay. La lanza brilla. En el momento de atacar. ¿Lo ves? No hay arma ni guerrero que no pueda superar. Gracias por estas lecciones, bueno. tío. Todavía no terminamos. Jin Sakai. Me honrarías con un combate de práctica No quiero hacerte daño Si te sientes tan seguro Vamos a divertirnos okay. El primero en dar cinco golpes elige la cena Espero que te guste el pulpo Bueno, vamos a comer pulpo <risa> <risa> Buen golpe, tío <risa> <risa> Muy bien. Vamos a desestabilizar con triángulo y ahí está cuadro cuadro cuadro bien lo logramos lo logramos estamos haciendo un buen trabajo siente el poder sí. samurai tengo una última pregunta por generaciones nuestras familias han seguido un código dime qué virtudes qué virtudes lealtad a nuestro señor control de nuestras emociones y lo sabes Honor Para luchar con valentía Y defender el legado del clan Sakai Eso decía tu padre ¿Qué significa el honor para ti? Creo Que proteger a la gente A aquellos que no pueden defenderse Tienes buen corazón Corazón Samurai Pero antes Debemos mostrar que servimos a Nuestro Señor con coraje, integridad y autocontrol. Pero no es tan fácil. Nunca es fácil, Jin. Me esfuerzo todos los días. Pero debemos ser un ejemplo para el pueblo. Y ser fieles al Código. A nosotros mismos. Ese es el significado del honor. Y el significado del honor. Samurai. Oh oh. Sangetsu. Qué épico. Ok, este tipo como que lanza, ok Esquiva con círculo y ataque, cuadro, ok Bien encontró su espada ¿Dónde consigo un caballo? Los establos están cerca, por aquí Vamos por un caballito Como guardo las cosas Como guardo todo Bueno Mi pobre caballo como que no les va muy bien conmigo No sé si soy merecedor de... La isla está repleta ¿Y, ¿Y los de establos? Uno. Detrás de la granja en llamas Sígame uy, uy, uy, uy. El sistema de combate me está gustando Es fácil Pero disfrutable ¿Cómo decirlo? No, no es como machacar, machacar Es como más técnico Cuando tiene honor, No romperé el código ¡Enfréntame, invasor! Oh. Sugerencia. Usa L para apuntar a tus enemigos con los ataques de tu espada. Ok. Ajá. Ok. ¿Y ahora? Y tengo aquí juego, audio. Eludir. Ok. Ah, ok. Apunta al enemigo que brilla y ataca. Eh, este. Okay. Apunta al enemigo que brilla y ataca. A este. Ok, apunta al enemigo que brilla y ataca. Acabemos con su sufrimiento. Yo no... A Vamos a por, por el honor hacer, Y ahora puedo ayudar e Ese no sufrió <susurra> bueno, Está bien Sin sufrimiento amigo Sin complicarse es como hay que vivir Ok ok ok Ayuda a la persona que está en problema Vamos a ayudar Soy un héroe legendario Más guardias Que nadie escape Ok Vamos Uy, Se me fue Todavía tengo que practicar la esquiva Pero al menos salvamos a alguien Uy, tenía un bebé Gracias, mi señor Salvamos a un bebé Dijeron que todos los samuráis murieron Oh ¿Tienes dónde esconderte? Dicen que el templo dorado es seguro El templo dorado Ve, no por los caminos y cuida a tu hijo con tu vida Salvamos un bebecito Hicimos la buena hora del día Desgaste tu vida por él No se podía defender Y... Y no puedo dejar morir a más Eso. Eso Eso, Jin no Es el único que te necesita Mi hermano Los mongoles oh. lo tienen Por eso me salvaste Taka es mi única familia y el señor Shimura es la mía. Ok. Por favor, solo quiero a mi hermano conmigo. Te voy a ayudar una vez que salve a mi tío. Lo prometo. Voy contigo. Pero Te, tengo duda, o sea, el tío... Nosotros vimos algo al inicio. Es que me confundí el personaje, no no entiendo. Eh. Ok. Ok. Uy, se me olvida la esquiva. No ha aprendido nada de las lecciones del tío. Uy, uy, uy, uy, ya me acabaron. No, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no, amigo, no. Ah. Bueno, yo creo que voy a dejar por aquí. Voy a hacer una pequeña pausa. Y ya eh, pronto estaremos retomando este gameplay. Por favor háganme compañía que este juego ya me está gustando bastante. Vamos a dejarlo aquí por ahorita. Y pronto regresaremos. Muchas gracias. No olviden suscribirse. Dejar un like, un comentario. Si quieren que continuemos con esto. Si tienen algún feedback del gameplay. Si les está gustando que comenten. Soy todo oídos. Nos vemos.